Hola, buenas, soy Lucía Roldán y vengo a exponer mi proyecto de fin de máster en e-commerce y marketing digital de Ecomaster. El proyecto lo he basado en marca personal que podéis ver en el sitio web lucía-roldán.com. ¿Por qué he dedicado el proyecto a marca personal? Bueno, fundamentalmente porque hoy en día está emergiendo cada vez más profesionales dedicados al marketing online y es muy difícil conseguir eh, llamar la atención eh, para conseguir relaciones de. Eh, establecer relaciones de networking, contactos, entrevistas laborales, etcétera porque eh, prácticamente está ya casi todo explotado. ¿no? He encontrado un nicho eh, que de momento en España no está muy explotado, realmente prácticamente nada, que es el SEO local que a través de una investigación que hice, sobre todo con herramientas como Google Trends, eh, localicé que en el resto del mundo eh, era una tendencia al alza. Es decir, eh, había tanto volumen de, de búsquedas, había demanda, como también había oferta. Había eh, especialistas eh, especializados realmente en SEO local. En España eh, se está empezando a hablar ahora, sobre todo fundamentalmente después de la actualización que ha hecho Google a principios de mes de agosto, pero todavía no, no hay realmente profesionales que podamos decir, este es un especialista en SEO local. Entonces eh, he ido enfocando todo esto a eh, especializarme en ello. No he querido tampoco eh, cerrarme solamente a SEO local, porque bueno ayer leía también un artículo en el que comentaba que más que obsesionarnos solamente por el SEO local, para conseguir eh, impulsar los negocios locales, lo que hay que hacer es enfocarlos a comercialización, es decir, hacer todo un compendio de una estrategia de marketing alrededor de, de esta empresa local eh, y el SEO local será una de esas patas de, de esta estrategia. Otro pues, eh, va a ser el, el marketing de, de contenidos, eh, en el que, por ejemplo, la generación de contenidos a través de un blog, eh, redes sociales... Eh, email marketing, todo esto va a tener bastante, bastante influencia en, este, en esta estrategia local. Entonces, él es más o menos la, la idea que, en la que se basa mi proyecto, es decir, eh, va a ser una especialización en, en SEO local y marketing de contenidos para negocios locales. Eh, principalmente, se, todo es, basa alrededor de una generación de contenidos, de, de tutoriales o, o artículos en el que también, bueno, se, se van incluyendo contenido descargable y bueno, mi idea es cuando ya tenga un, un volumen de tráfico realmente bueno pues poder monetizarlo, de momento eh, estoy haciendo pequeña inversión en el blog eh, realmente los costes en, en el blog son el, lo que es el, el pagar el hosting y, y poco más, eh, ahora en el mes de septiembre está planteado en el, en el plan de marketing realizar una serie de acciones que sí que me van a requerir eh, invertir algo, con lo cual voy a tener que eh, de alguna manera volver a ingresar para poder mantener este blog. Pero de momento con las visitas que tengo no, no es posible, ¿no? Eh, Todo esto se va a poder ver en el, en el documento de plan de marketing online. El proyecto consta de, de cuatro documentos, es el plan de empresa, el, el estudio de mercado y competencia, eh, la elección de la plataforma y por último el plan de marketing online. Eh, bueno, eh, realmente eh, cuando yo he empezado a notar algo de resultados ha sido a partir del mes de julio cuando he empezado a ver un incremento de visitas y de seguidores en redes sociales, contactos que se ha ido generando, etcétera. Ha sido un poco eh, todo lo que, lo que he ido viendo a raíz de empezar a dedicarle bastantes más horas, una mejor estrategia, un mejor compromiso y que bueno, que, que espero que, que siguiendo en esta línea empiece a encontrar resultados próximamente. He preparado a continuación un, un pequeño resumen de lo que es el proyecto a través de unas diapositivas y bueno, creo que hasta aquí eh, se puede decir que esta es mi speech elevator. Gracias de verdad Ecomaster por la oportunidad y, y nada, nos vemos. Hasta luego. Hola, ya estamos aquí y voy a empezar a presentar el proyecto luciaroldan.com. Eh, los objetivos del proyecto es sobre todo desarrollar marca personal, espe especializar mención local y marketing local, establecer relaciones de networking, conseguir oportunidades laborales y crecer profesionalmente. El análisis previo eh, he establecido varios análisis, donde he detectado, por ejemplo, que en el emprendimiento ha habido una evolución positiva. En los últimos años, pues hay más gente que, que decide emprender. Eh, paralelamente, hay un fuerte desarrollo de, del e-commerce. Eh, puede verse, por ejemplo, que ha habido una, un aumento del 24,7% en facturación y sigue subiendo. Podemos decir que bueno, estamos al inicio de una edad dorada del de, de e-commerce. Eh, también se ha producido un boom del marketing digital, porque al final todo esto viene de la mano. Y puede verse, por ejemplo, que en el ranking de medios de IAB eh, los medios digitales están como segunda fuente inversora por detrás de la televisión, cosa que es bastante interesante. Empresa y modelo de negocio. Bueno, el proyecto, como ya he dicho, es marca personal a través de una especialización en un micronicho que es SEO local y marketing de contenidos para, para negocios locales. Los proveedores son eh, posibles colaboradores con el blog, por ejemplo autores invitados eh, o entrevistados o también si se requieren eh, a lo mejor algún tipo de, de servicio de diseño o de desarrollo o cosas así. Los competidores especializados son escasos en España. Solamente he detectado dos, como se comentará posteriormente, pero los competidores abundan más en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. Son los países, hay que decirlo, donde Piñón ha tenido ya su acción, el algoritmo de Google que favorece las búsquedas locales. El modelo de negocio es Business to Business. Misión, visión y cultura corporativa. Bueno, la misión es convencer sobre la importancia de un buen posicionamiento local, es decir, a los negocios eh, locales convencerles de que pueden sacarle rentabilidad a una presencia online eh, para poder captar seguidores con una estrategia como pues, a nivel local, porque muchas veces competir a nivel nacional con gente de su misma actividad no tiene sentido, ellos pueden sacar ventaja a ese valor que es la cercanía, que, que tiene mucho tirón para el usuario, ¿no? Porque al final siempre lo conocido, lo familiar, lo cercano, el vecino, es el que más nos va, nos va a dar confianza. Eh, la visión, especializarme como profesional de posicionamiento local y la cultura corporativa es a través de unos valores de compromiso, honestidad y humanidad. Eh, me gusta trabajar eso de persona a persona y y haciéndolo todo lo más natural posible. Model Canvas, bueno, pues aquí tenemos, eh, puede verse más específicamente en Google Drive, pero bueno, aquí tenemos una propuesta de valor, unos, uno, unos segmentos de clientes, unos socios clave, actividades clave, recursos, relación con clientes, canales, estructura de costos y fuente de ingresos. Estudio de la competencia, bueno, eh, la he realizado eh, de dos maneras, bueno, he, he realizado un estudio de keyword, eh, SEO local y búsquedas a través de, de buscadores y luego también con, con otro tipo de, de comandos como por ejemplo en onlytitle, en URL, etc. ¿Qué conclusiones he extraído de esto? Bueno. Primero, eh, me ha permitido establecer un perfil de competidor, es decir, competidor lo he considerado aquel que tiene la palabra SEO local o local search en, en, el, en el dominio y en el title y, y he detectado dos en España y luego he realizado un estudio top 20 de los eh, local SEO consultants más relevantes. He realizado 20 porque la búsqueda ha sido de una forma un poco más manual, no, no me ha servido la metodología. La plataforma de Wordpress utilizada, o sea la plataforma ha sido Wordpress, perdón, es el CMS más utilizado, el 60% de las webs utilizan Wordpress y que utilizan CMS, es el más democratizado también, hay una infinidad de plantillas, de plugins, de tutoriales, con lo cual es una herramienta que a nivel profesional hay que saber dominar. Y el tema escogido, bueno, ha sido IMAX, es un tema gratuito, pero me ha funcionado muy bien porque tiene muchas opciones de customización y de momento eh, este es el, el tema que tengo. ¿no? El, eh, también he realizado un testeo de plugins porque cuando inicias el proyecto pues ahí empiezas a, a, a probar un plugin, otro, uno te convence, otro no, y bueno, todo ese estudio de por qué he escogido estos plugins, he desinstalado otros, también se puede ver en, en, la, en la plataforma WordPress en el documento. Eh, hosting y dominio. Tras el estudio de comparativa de hostings, eh, que puede verse también, y que luego además me inspiró un, un blog, un post en el blog, he eh, decidido contratar con HotSmart. Vale, la, lo contraté en enero, tengo un plan trimestral, eh, pago unos 12 euros aproximadamente y de momento pues el plan la verdad es que me va bastante bien porque tampoco tengo un volumen de tráfico elevado ni, ni tampoco tengo un, una necesidad de, de... porque tampoco tengo mucho volumen de, de recursos generados, ¿no? Tampoco. También tengo el dominio con ellos y este, bueno, lo renuevo anualmente. KPIs para marca personal, bueno dentro del plan de marketing he establecido unos tipos de, de KPIs para establecer, para poder medir la marca personal, cómo funciona, esto ha sido un poco eh, como he querido valorarlo y he establecido de dos maneras, eh, o asociados a la reputación online o, establecido, o asociados al, al marketing de contenidos ¿vale? eh, a la reputación online pues he valorado el incremento de seguidores, el engagement la influencia social y los contenidos compartidos. Y asociados al marketing de contenidos, he estudiado el, el, las, las visitas, el, las visitas únicas y las visitas recurrentes, la tasa de rebote, la de conversión a newsletter y a blog, es decir, las suscripciones, la fuente, el tiempo de permanencia y la experiencia de usuario a través de los mapas de calor. Analítica de reproducción online. Bueno, pues el análisis se ha centrado sobre todo en Twitter, Google Plus y LinkedIn debido a la creciente creación de la página de Facebook, hace muy pocos días que la, que la he creado. El incremento de seguidores en redes sociales se ha producido sobre todo a partir de junio, que es cuando, como comentaba en el otro vídeo, se ha producido un, una estrategia de, de publicación más controlada, con mejores contenidos y una presencia en redes sociales más presente con más interacciones. Las redes sociales y demás artículos del blog se comparten, son en Google Plus y, LinkedIn, y en Twitter. perdón Analítica de content marketing. Eh, las visitas se han producido, sobre todo el volumen de visitas, en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 1 de agosto. Tengo unas 2.214 visitas, realmente es muy poquito. Pero bueno, eh, de momento se puede, ver, se puede ver esa tendencia al alza en, en cuanto al número de visitas. Conforme siga con la estrategia de, de ser constante... Imagino que ya el volumen se empezará a ver mejor. Aparte, también se han establecido una serie de acciones para conseguir ese aumento de visitas. La tasa robot está en el 84,57%, he de comentar que he tenido algún tipo de problemas con el, el refer spam. Y la tasa de conversión a blog, un 0,27%, y la tasa de conversión a newsletter, un 0,39%. Vale. Los objetivos del plan de marketing, bueno pues he establecido tanto objetivos de branding como objetivos de performance, los objetivos de branding son sobre todo encaminados a, a, al tráfico, no aumentar a mil visitas al mes, recordamos que tengo 2.214 en tres meses, pues conseguir mil al mes es un aumento mmm, bien, eh, reducir la tasa de rebote como tengo un 84,75%, reducirlo pues a un 75,80% mmm, estaría bien Mejorar la experiencia de usuario, pues aumentar el, el tiempo de permanencia y las páginas vistas, y aumentar la visibilidad en el buscador. Bueno, realmente me gustaría aparecer en las primeras posiciones, pero bueno, aquí van bastantes acciones para intentar un poco conseguir este objetivo. Y luego aumentar el 50% de los seguidores en, en redes sociales. En cuanto a objetivos de performance, es, es aumentar la conversión al 1% en cuanto a las suscripciones al blog y las suscripciones a la newsletter. ¿En qué periodo se va a tener en cuenta este plan de marketing? Bueno, pues de septiembre a diciembre, es decir, en Q4. Bueno, plan de acción. Aquí son las acciones que eh, voy a llevar a cabo para conseguir estos objetivos. ¿vale? Eh, aumentar la frecuencia de publicación. Es decir, actualmente estoy más o menos publicando una vez a la semana pero quiero publicar eh, dos posts semanales, uno que sea largo y otro que sea corto, es decir, uno largo eh, aproximadamente de unas mil palabras y si puede ser, y un corto pues de unas 500, por ejemplo. Ofrecer contenido de descarga gratuito, por ejemplo, ofrecer un gancho para que se suscriban a, a la newsletter eh, a través de, por ejemplo, el envío de alguna plantilla o algún tipo de guía o algo así gratuita. Eh, cambiar la plantilla del blog eh, para un poco mejorar esa experiencia de usuario ya lo he hecho, es la, la plantilla que he comentado anteriormente y veremos qué tal funciona eh, realizar una campaña SEM bueno, eh, esto lo voy a realizar a partir de septiembre porque ponerla en funcionamiento en verano bueno, no le veía mucho sentido la verdad y bueno, se podrá ver más, más adelante eh, la optimización de páginas y cate categorías de, de SEO en page esto ya, ya lo he realizado, se ha realizado una optimización y bueno empezaremos a ver próximamente resultados. El análisis de la, de la usabilidad, eh, activar los rich snippets que estoy en proceso y el envío de sitemap y el control de indexación, los sitemaps ya están, ya están enviados y el control de indexación bueno, pues lo voy haciendo pues de forma periódica más o menos. El plan de acción. Eh, eh, continúa a ver control de contenido duplicado, es decir, ver que, que está todo bien, que no, que no tengo contenido duplicado por ningún sitio Creación de una página 404, detención de enlaces rotos, desblogging y el link baiting Esto en cuatro acciones En redes sociales eh, se va a establecer una estrategia de social media porque de momento eh, se está realizando una publicación diaria eh, de temas relacionados con, sobre todo con ser local pero no, no se ha establecido realmente una estrategia individualizada por cada red social, esto lo voy a hacer también en Q4 y también probar a hacer Facebook Ads para potenciar esta página de Facebook que actualmente tiene unos veintipico me gusta, muy poquitos vale, una vez que consiga eh, sobre todo aumentar las visitas, a lo mejor cuando ya consiga tener un volumen de visitas dos mil, tres visitas al mes eh, comenzaría a monetizar porque necesito conseguir eh, inversión para empezar a hacer todo lo que lo que quiero hacer porque también quiero probar, por ejemplo, herramientas de SEO que, que sean de pago y para ello necesito volver a ingresar algo de... de, de bueno, pues eh, la monetización, ¿cómo la quiero hacer? Bueno, pues hacer un acuerdo de publicidad con Nebusin, Lemon o Blogboot eh, Contenido de pago, por ejemplo, ofrecer guías y books especializados en SEO local y a lo mejor eh, hacerlo a través de, de, un, de un WooCommerce que, que pondría en el, en el blog. Venta de consultoría low cost, de momento también lo estoy estudiando porque pues empiezo a ofrecer el servicio por si no me interesa. Bueno, en de momento estoy todavía ahí tanteando. Eh, los manes de marketing y afiliación eh, también esto va muy asociado también al volumen de visitas. Por ejemplo, del hosting de HotSware o algún plugin de WordPress o herramientas en RAS, es decir, herramientas que yo utilizo o cosas que yo utilizo habitualmente, pues hacer algo de, de marketing de afiliación. Y bueno, hasta aquí está todo, eh, ya está la, la presentación, gracias de verdad Ecomaster de nuevo, espero que os haya gustado la, la presentación y nada, todo lo demás se puede ver en la carpeta Drive, eh, habrá algún documento, como por ejemplo un cuadro de mando donde se empezará en breve a ir actualizando y, pero bueno, eh, nada, hasta aquí todo el proyecto y nada, muchas gracias y nos vemos. Un saludo.